Hola amigos rubiqueros, desde Ibero Rubik hemos hecho un nuevo pedido de cubos, esta vez a la tienda online Más que Cubos. Vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué contiene. En primer lugar, podemos observar que el pedido ha venido de una caja de cartón y el interior está acolchado con papel. El pedido ha constado de tres cubos y cuatro bolsas. Y además, más que cubos, ha tenido el detalle de regalarnos un llavero. Bien, vamos a analizar cada uno de los cubos. En primer lugar, tenemos un hollow ball. Es un cubo esférico, un hueco, con unos motivos bastante curiosos. Está en perfectas condiciones y se mueve bien. También hemos pedido un cubo de 2x2 LAN LAN. Uno de los cubos más conocidos. Bueno, como podemos observar, también ha llegado en perfecto estado. Por último, tenemos el V-Cube Illusion. Un cubo bastante curioso en el que solamente tiene dos colores, amarillo y negro. Bueno, pues el V-Cube... También funciona estupendamente. Por último, también hemos pedido cuatro bolsas de terciopelo. Que, como podemos observar, también han venido en buen estado. Un aspecto llamativo del pedido es que nos han enviado una tarjeta. En esta tarjeta podemos ver su dirección de email, su página web y sus redes sociales. Pero es que, además, nos han hecho un descuento. Si compramos más cubos en el próximo mes, nos hacen un 5% de descuento. Cosa que, bueno, es valorable y que no se suele hacer en otras tiendas. En definitiva, el pedido ha venido en buen estado, tanto las cajas como los propios cubos. En cuanto a plazos, ha tardado cuatro días desde que los pedimos. En un envío nacional, no quiere decir que un envío internacional tarde más. Por lo tanto, podemos decir que estamos muy contentos con la tienda Más que Cubos y volveremos a comprar en ella.